Pienso en el dinero porque tiene todo lo que quiero no vale seguro no le envidio si me muero en un Ferrari Puede que sea más fácil aunque nunca fue sencillo pana Te has visto en mi bolsillo cuando solo estaba cero En verdad no eres sincero, tú solo tienes dinero anima. Anima. En verdad yo sí me muero cada vez que veo que no llego I don't give a fuck money andando y no me ves, son problemas más de cien mil Yo ando en la mía y me quieren la mala No tiene el flow, lo que quieres es mi voz Fácil y sencillo como Kipsta, Voy rompiendo metas como capa. Que pa' que lo que pasa Vale, Se cree que está bueno, sueño por el día Y de noche no duermo, he estado pensando Maldito dinero, no vale de nada No paro pensar en que será el mañana que está lloviendo tú, deja que me moje Sé que no tengo nada Y por eso vale el doble Estoy pensando en que esta vida no vale nada Pensar en que será del mañana. Hoy que está lloviendo, tú deja que me mojes. Sé que no tengo nada y por ello vale el doble. Lo que he conseguido me ha costado. Yo soy un desgraciado. Hay un hijo fuck mo, money money mo, hoy andando a mí y no me ve. Son problemas más de 100. Yo ando la mala nunca en la buena. Si fallo se alegra. Quería una fiesta, tu vibra me alegra. Perdido en mi vida, tú nunca me ayudas. No puedo parar, siempre necesito más, más dinero y ansiedad. En la guerra no hay piedad. Dios sueño con volar, es la vida mi ansiedad. Estoy en coma malestar, sumo restas para brillar. Yo ando en Si fallo, se alegra, perdido en mi vida, tú nunca me ayudas.